Y eh, llamó la atención sobre el premio que había recibido el ministro de Economía al, al mejor ministro de Economía de, de no recuerdo si, si de, del continente o a nivel internacional en general. Eh, y, y bueno, tenemos el, la, la, la obligación de dar el derecho a réplica que ha sido pedido desde el Ministerio de Economía. Así que saludamos a, al viceministro. ¿Cómo está? Buenos días. Okay. ¿Cómo están, buenos días? Un saludo aquí desde La Paz. Y bueno, como tú lo mencionabas, eh, la semana pasada eh, el, el columnista del deber ha sido una afirmación que no la compartimos y porque en realidad es algo que, que objetivamente lo está haciendo esta revista de Banker, eh, hacer una evaluación y considerar que Michelle Economía ha sido uno de los galardonados eh, de las Américas como el mejor ministro de Economía por yeah. los resultados que había, se habían alcanzado el año 2021 veintidós, Respecto a uno, fundamentalmente, a una rápida recuperación luego de la pandemia, con el nivel de pobreza. Entonces, son indicadores que eh, objetivamente, cuando uno hace el análisis a nivel internacional, uno puede advertir. ...que eh, en la economía boliviana se ha ido desarrollando en un escenario no, muy, no fácil, o sea, es un, eso, es, eh, eso es evidente... ...pero que eh, los, los, las distintas medidas que se han ido a, a llevado adelante por parte del gobierno... ...ha llevado a que, eh, a juicio de los demás, no, no del gobierno, eh, eh, nosotros hemos llevado una economía bastante eh, favorable... Y eso es digno de resaltarse porque eh, lo hacen los demás y no solamente el gobierno. Entonces, eh, vemos, mira, el nivel de recuperación que hemos tenido bastante importante con una tasa de crecimiento al segundo trimestre del 2022 con 4,1%, un nivel de inflación del 3,12% para la gestión 2022, una baja, una disminución en el tema del nivel de pobreza. Ahora, el viernes también hemos firmado el programa fiscal financiero con el Banco Central, donde hemos visto y hemos puesto un crecimiento para el 2023 de un 4,86%, una inflación del 3,28%, y algo importante también aquí mencionar, que es el tema de lo que es el tema de la, del déficit del sector externo, del sector público. Sí. El balance fiscal que hemos programado en el 2023 está en el orden del 7,49%, ¿no? Muy, muy por debajo al que nos habíamos programado el año 2022, ¿no? Que era del 8,7%. Y muy por debajo de lo que habíamos alcanzado el año 2023 del 9,3%, del 2021 del 9,3%. ...si uno se, haya, eh, se analiza esta evolución... ...que va disminuyendo paulatinamente el año... ...hace ver pues, que una, ha habido un buen manejo en la, en el, en, en la actividad económica... ...y esos son los resultados que, que es digno de, de comentarse... ...digno de, de, de poder compartir con la población... ...y obviamente eh, de querer generar una incertidumbre... ...de, generar, de, generar, de querer generar un malestar... Eh, a partir de una afirmación de que eh, es errada y ha causado extrañeza y hasta tristeza para eh, el señor Valverde de que se le haya reconocido al ministro, ¿verdad? es un reconocimiento al buen manejo económico que hemos tenido, pero es un buen manejo, queridos, eh, es importante reconocer que es... Debido a la receta que hemos venido aplicando durante estos dos últimos años y un poco más del de modelo económico, social, comunitario y productivo que hemos manejado en este país con distintas medidas. Viceministro, eh, yo le agradezco mucho todo esto. Eh, sin embargo, voy a aprovechar su, su, su presencia en el programa para tocar algunos puntos eh, un tema que preocupa mucho y que se lo comenta mucho es el tema de la disminución de las reservas internacionales y el horizonte que esto le plantea al país. Y a ello voy a sumar el tema de la, de, de la venta de gas a, a otros países, Brasil Argentina. Entendemos que con Argentina se ha disminuido a casi la mitad del volumen eh, que demandaba Argentina, sobre todo en invierno. Eh, y eh, lo que eso puede significar para, para nuestra economía, el no contar con esos ingresos como se espera. Y finalmente, eh, la, la creciente importación de, de carburantes que deja más o menos empatada la, la generación de ingresos y la erogación de ingresos en YPFB sin dejarle mucho fondo al país, sin dejar mucha posibilidad de incrementar las reservas. Esas son las preocupaciones que uno va recogiendo eh, a nivel general general. ¿Qué, ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, las preocupaciones a nivel general eh, hay que recogerlas en la población. Mira, cuando uno eh, va el día de hoy, muchas de las personas han ido al día de hoy a, en la mañana, ya han salido y han comprado el pan para poder llevarse el pan del desayuno a la casa y poder compartir con los hijos. Eh, la expectativa que tiene la gente y nuestra población es de que vaya y pueda comprar eh, ese pan eh, al mismo precio que el que eh, lo obtuvo el día de ayer, eh, desde ayer o la semana pasada. Eh, lo que pasa con el tema de los combustibles, ¿no? eh, Nuestros eh, distintos gremios del transporte, eh, el consumidor final, la expectativa que tiene es que eh, pueda ir a, al centro de abastecimiento de, para poder comprar la gasolina y pueda comprar al mismo precio que, tiene, que lo tenía el día de ayer, la semana pasada. Eh, el tema de la inflación es un tema eh, muy delicado porque toca a los bolsillos de cada uno de los bolivianos, de la población, y choca y toca y golpea más eh, en la clase eh, con menores ingresos tal vez alguna persona que tenga un mayor ingresos evidentemente va a poder llevar sobrellevar un incremento en los precios de la de la canasta básica porque tiene un nivel de ingresos que le puede permitir eso pero a una persona que a una persona aparte de la población la gran parte de la población que tenga ahorita está en un momento en recuperar su actividad económica le vayamos y le acompañemos con un nivel un incremento en los precios es bastante, para él, fuerte Entiendo lo la que usted dice La preocupación de, de la sociedad es el tema de los precios Entiendo pues la... entiendo perfectamente disculpe, voy a, voy a plantearle de otra manera mi pregunta hagamos de cuenta que el Estado boliviano el, eh, es como el padre de familia y el padre sí. garantiza que eh, su hijo vaya a un colegio, que tenga cierta alimentación, que pase clases de fútbol quizás en la tarde, que tenga los fines de semana una ida al cine. Le pongo algunos ejemplos. Sin embargo, ese padre que es el Estado Boliviano, ¿no? de pronto tiene menos plata y tiene que cumplir las mismas obligaciones. Y entonces vemos que en el presupuesto del próximo año, por ejemplo, hay un mayor endeudamiento, que, insisto, las reservas disminuyen y la pregunta es, ¿de dónde va a sacar ese padre la plata para poder seguir manteniendo el nivel de vida que tienen sus sus hijos, su familia? La pregunta va para el Estado, ¿de dónde va a salir la plata que va a mantener la liquidez o la, la todo esto que usted está mencionando eh, en el país cuando vemos adicionalmente que hay un incremento, eh, una, un crecimiento importante también de la informalidad a nivel nacional? Y es muy clara y ejemplificadora el, el escenario en que me pone usted. Cuando un padre tiene que garantizar a sus hijos y a la familia ¿no? o Una alimentación, vestimenta, salud ¿no? Tiene que preocuparse de lo que vamos a, vaya a hacer el día de mañana y ma Mañana pasado y los demás Mira, el gobierno nacional En el, en el marco del modelo económico ...está garantizando la alimentación, la salud, la educación... ...para toda la población nacional. El modelo plantea un modelo de crecimiento en base a dos motores. Un es un tema de la demanda, la demanda externa y la demanda interna. ¿Qué es, ¿Qué es lo que abocamos en el tema de la demanda interna? Es la inversión pública. ¿No? Nosotros estamos garantizando como gobierno una estrategia de la economía boliviana a partir de lo que es la función de la generación de los existentes económicos a nivel de la producción interna, con un mayor nivel de inversión pública. No nos olvidemos que al final del año pasado eh, se aprobó en el presupuesto general del Estado, 2023 un nivel de inversión 2023, un nivel de presupuesto de inversión pública de más de 4.000 millones de dólares para garantizar el tema de la producción interna. Ahí mismo, en el programa fiscal financiero que se firmó el pasado viernes con el, el Banco Central, hemos determinado un incremento en las reservas internacionales de más de 500 millones de dólares, ¿no? En, en lo que usted me decía, a las reservas internacionales. Y lo que tenemos previsto para el tema del déficit fiscal, que tiene que ver con el tema de endeudamiento estamos hablando de un déficit fiscal del 7,49%, menor al que habíamos programado el año 2022. O que no nos olvidemos, para los que son economistas, el tema de la deuda es un tema de stock, y el tema del déficit es un tema de flujo. Y en el flujo lo que estamos haciendo es que cada vez vayamos disminuyendo este tema del déficit. Yo aprovecho la, la pregunta porque aquí se habla mucho del tema del endeudamiento, y sobre todo el señor Camacho señaló que Bolivia se está endeudando a, eh, y hacía la afirmación con tal de atemorizar y crear incertidumbre a la gente. El nivel de deuda externa de Bolivia está en el orden del, a octubre del año pasado, está en el orden del 29,9%. Y si se suma y con la deuda interna, creo que ya supera el 50%. Con la deuda, con la deuda interna, la deuda total, estamos en 47,5%. Al filo, ya casi, ¿no? Del 50% que, que es el no. límite. No, yo te digo, mira, está bien. ¿Al filo de qué? Es la pregunta. Fíjate, en, en época del 80, de, en la década del 80, la deuda solamente externa de Bolivia estaba en el orden del 99,1%. 99,1%. Viceministro, se nos está acabando el tiempo sensiblemente. Algo final de mi parte, eh, usted tiene palabras tranquilizadoras, entonces, para, la, para el ciudadano común, el ciudadano de a pie, eh, el que no entiende mucho de números. Este este que estamos comenzando a transitar se presenta un, un, como un año muy duro para la economía. El, el, sistema, el sistema económico boliviano, el modelo económico boliviano, ¿está, está lo suficientemente blindado para... Darle tranquilidad a la, a la población Miren el, el, el Bolivia no es una isla No es una isla que, que, que A la cual no le va a afectar lo que pueda pasar afuera Estamos conscientes que el escenario afuera No es de los mejores Y que este año puede, van a haber problemas Lo que nosotros estamos diciendo si bien el escenario afuera es un escenario no favorable, es, es bastante eh, gris, catastrófico en algunos escenarios, lo que tenemos que abocar es el tema de la parte interna, de la parte de desarrollar en base a la demanda interna, desarrollarnos y crecer en base a la producción interna, que es lo que nos estamos enfocando. Lamentamos lo que pueda estar pasando, eh, lo que está pasando en Santa Cruz. Con bloqueos en determinadas carreteras y eh, evitar salir los, los alimentos a, las, a, las, a los demás departamentos, porque eso perjudica a la actividad interna. Y pareciera que esa fuese la intención de los, ...de los... De, del de, de, de, de sector del Comité Cívico de Santa Cruz cuando manda eso. No nos estamos preocupando, esa es la intención, pues, desestabilizar el tema de la parte de la, de la economía boliviana. Nosotros estamos trabajando eh, permanentemente como gobierno para garantizar a la población de que el día de mañana pueda gozar con la alimentación y pueda gozar con los alimentos a precios accesibles, y que podamos encontrar estabilidad. Lo que queremos es garantizar la estabilidad de precios, garantizar la estabilidad económica en la población, porque eso genera certidumbre a nuestra población. Le agradecemos mucho, viceministro Johnny Morales, por, por estar con nosotros en Influyentes. Y, y bueno, lo vamos a volver a llamar para hacer una entrevista más a fondo ya para la, los, las otras plataformas, porque indudablemente el tema económico es un tema fundamental para la vida de todos los bolivianos. Muchas gracias por estar con nosotros. Así es. A ustedes gracias. Hasta luego. Hasta luego. Cerramos el programa con un breve repaso al panorama internacional.